Hola chicas, ¿cómo están? Soy Magali Velázquez, sembradora de sueños. <risa> tengo un programa de radio y televisión por internet en la mejor estación, Proyectate Radio. Pero bueno, hoy quiero presentarles, eh, me voy a desmaquillar y quiero presentarles una línea de productos que se llama City Makeup, que bueno, ya tiene dos años la empresa y yo ya tengo rato dentro de ella, me inscribí a City Makeup porque me encantaron los productos, son productos a base de extractos naturales que van cuidando tu piel. Entonces, pues para el área de la desmaquillada tenemos el agua bifásica, el agua bifásica que contiene este ácido hialurónico, lo que hace que al desmaquillarte pues retengas más tu agüita en la piel. Nosotras que ya tenemos la piel madura, pues es muy importante que mantengamos esa hidratación. Está hecha a base de extracto de coco y ácido hialurónico. Eh, esta te sirve para todo tipo de piel, inclusive para aquella piel mixta, ¿vale? Que eh, quizá unas zonas más, más sequitas que otras, y si tu piel es extremada, extremadamente seca, pues está, mire, ya se me va a acabar. Este, es, pues el aceitito de desmaquillante, que es extracto de coco con almendras. Entonces, lo que voy a hacer, chicas, yo quiero usar los dos, a mí me gusta utilizar los dos. Yo quiero que vean que al ratito voy a hacer un tutorial de maquillaje de cómo Desmaquillar, cómo maquillarte la piel con manchitas o la piel con, con vitiligo. Yo tengo vitiligo, chicas, yo tengo vitiligo en el rostro, así que al ratito, ahorita me voy a desmaquillar y voy a hacer un en vivo en, en un grupo de mujeres donde este, me voy a maquillar y enseñarles cómo yo me cubro las manchitas de maquillaje. De, no son manchitas. El vitiligo chicas, es una condición, es una condición que, eh, pues, hace que ya no se despigmente la piel. Entonces, pues, la gente comúnmente lo llama manchas, pero en realidad es despigmentación. Ajá, en esa área. Ya no estoy produciendo los eh, melanocitos, se le llama así, al de la piel, entonces lo que hace que se vea mucho más blanca esa parte de la piel es algo digo el, inclusive el desmaquillarme ahorita chicas con ustedes, delante de ustedes pues sí me da como que cosa, es algo miren ahí está, ahí se ven ya es algo que ah, es la segunda vez que lo hago <risa> en vivo y a todo color entonces pues estoy superando un reto 2021 es superar retos para pues, avanzar, no quedarnos eh, también otra cosa, yo tengo eh, me hice el delineado permanente de las cejas hace muchos años entonces eran <coughs> perdón eh, la técnica que antes usaba era hacerte las rayitas y todo ¿no? entonces pues a mí me hicieron la ceja, miren si, si ustedes se pueden dar cuenta, más abajo que lo que debería de ser. Entonces eso a mí me daba un aspecto de enojada. Ajá. Como que todo el mundo me decía, ¿estás enojada? No, no estoy enojada. Y eh, pues miren cómo hace, miren. Ven, enojada, feliz, <risa> enojada, feliz. Entonces... Tiene que ver mucho, pero digo, ya está tatuada, chavas. Entonces, pues ya no puedo hacer más que con el maquillaje City Makeup, pues hacerme esta cejita, dice, dice nuestra maestra. Miren, y como ya me desmaquillé la mitad del rostro y todavía me queda de este lado, lo voy a aprovechar con una pasadita, por eso este, mira, me rinde un poquito más. Debemos de cuidar mucho esta área de los ojos, de no estarnos quitándonos o restregándonos mucho la piel, más cuando ya tenemos la piel madura, como en mi caso. Eh, si eres una jovencita, pues hasta yo lo hacía cuando estaba chava man. Entonces, pero pues ya ahorita ya te arrepientes de haberte tratado la piel tan, tan mal en tanto tiempo pues sí te arrepientes, ¿no? Entonces, miren mi ceja. <ríe> ahí va, ahí va, ahí va. Te digo que, y ahí están las manchas, las marcas o la, la condición de vitíligo. Te digo que no son manchas, pero pues es que, ¿de qué otra manera les podemos llamar? Nosotros que padecemos eso. Regularmente, a la gente que, que nos mira, dice, es que ¿por qué estás manchada, no? Es algo que mucho tiempo me costó superar porque, pues, sí me causaba pena, lloraba, pero dije, pues, ya, ¿no? Ya que. Y te digo, esta es la segunda vez que lo hago en público, mostrarte mis manchitas o mi condición de, de despigmentación, que sería la, lo correcto, despigmentación de la piel. ¿Sale? Manchas son, por decir, esta es una mancha de acné, o sea, que se pigmentó de oscuro. ¿Sale? Esas son manchas. Entonces, pues ya miren, ya quedó. Aparte de que la piel no te queda, pues este, ¿cómo te diré? No te queda. Pues toda grasosa, porque no es así. Como contiene ácido hialurónico, te queda fresca. Y pues ya. Esa es la ventaja de los productos de City Makeup. Y ya, si te quedan rastritos de. de, de Rimmel, yo lo que hago es. Pin, dos gotitas. Dos gotitas, ¿eh? Y me lo aplico aquí y, hace, y además como es aceitito, este el desmaquillante es aceite de coco con vitamina E. O sea que te estás desmaquillando y te estás eh, nutriendo la piel, chicas. Entonces no crean que me estoy tallando así como, no, fíjense, le estoy dando un masajito, aprovecho y me doy un masajito en los ojos terminando esta área que las masajistas nos dicen que siempre terminemos ahí ellas son las expertas ¿verdad? entonces le doy un masajito a mis pestañas porque la vitamina E pues me va a ayudar y ya le quito el este yo la verdad como tengo un poquito reseco me gusta darme un masajito con el aceitito Levantamos, levantamos, levantamos, aprovechamos y damos un masajito padres, padre, padre. Porque con la piel se quita, pues no, lo único que haces es, pues, ay, estirarte la piel y lastimarla. Entonces, qué mejor que aproveches y te des un masajito. Nosotras de que somos de pieles maduras, repito, las jovencitas, pues, ay, ellas, ¿qué se van a estar preocupando? ¿Verdad? Entonces tú si eres de piel madura que rebasas los 40 como yo, pues te va a encantar todos estos productos. The City Makeup. Te digo, es una empresa de maquillaje mexicana, dos años en el mercado. Y la verdad que eh, ahorita que en, con la pandemia del 2020, que estuvimos todas encerradas... La verdad, a mí me dio mucho, me dio mucho, este, a ganar. Porque la verdad yo no salía, mire, <ríe> siguió sacando todo. Porque yo la verdad no salía de casa. Todo lo que hice fue trabajar, este, desde, desde aquí, desde, desde mi casa, donde me estás viendo ahorita. Y todo lo que he hecho, lo he hecho a través de redes sociales, subo los posts en redes sociales, y pues ya. Eh, gracias a Dios he crecido. Estuve el 22 de noviembre eh, celebrando los dos años de la empresa como una de las mejores, pues que ya ganamos, ¿verdad? <ríe> Y pues estoy ayudando a muchas chicas a seguir ganando dentro de mi equipo. Las capacitamos, tenemos maestras maquillistas que nos enseñan al cuidado de la piel, cómo maquillarnos y si tú te unes a mi equipo, pues vamos a hacer muchas cosas. Vas a generar un ingreso padrísimo, un ingreso padrísimo que este, pues se va a volver el ingreso de tu casa. ¿Vale? Entonces, este pues ya terminé de maquillarme chicas. Y este videito pues fue nada más para presentarte lo que es el desmaquillante de aceite de coco y vitamina E. Este te vale 88 pesos y el agua micelar bifásica, agua micelar bifásica te vale 76 pesitos. Entonces, chicas, puedes hacer el negocio por venta directa de producto o por equipo. Con City Makeup ganas de cuatro maneras. Por venta directa ganas del 20 al 45% de descuento en todos los productos o de ganancia en todos los productos. La segunda manera de ganar, la empresa te eh, paga por invitar a personas a tu equipo, por hacer crecer tu equipo con dos kits de inicio. Entonces este la empresa si tú inicias a tus chicas con un kit te paga 50 pesos, con el kit de 300 te paga 50 pesos, con el kit de 1000 te paga 150 y eh, la tercera manera de ganar es por equipo te paga por eh, tu primer nivel que serían tus hijas eh, todo lo que ellas hagan de, pagan el 5% la empresa el segundo nivel que vendrían siendo tus nietas te paga la empresa el 8% de todo lo que hagan y hasta el tercer nivel el 5% que vendrían siendo tus bisnietas y bueno este, ese es por equipo y por la cuarta manera por promociones que lanza mes con mes la empresa. Por ejemplo, la, hace unos mesecitos comprabas tres labiales, tres labiales, y te regalaban otro. Y así sucesivamente, mes con mes sacan diferentes promos que están geniales, geniales. ¿Qué te parece? Entonces, pues si tú te quieres unir al equipo de soñadores en acción, contáctame al 55. 39, 84, 89, 45, City Makeup, desmaquillantes, nutre en tu piel. Y bueno, en el maquillaje que me voy a hacer al ratito, les voy a enseñar cómo cubrir la despigmentación de vitíligo y cómo cubrir las manchitas. Si tú viste el video desde el principio y si no, regrésalo y vas a poder ver cómo, pues con el maquillaje no se me veían las manchas del de acné ni las del vitíligo Ajá. además de que mi ceja era totalmente distinta porque eh, yo la tengo tatuada está totalmente tatuada y mal tatuada entonces como ya no hay manera de, de, de, de cambiar la forma eh, pues lo que hago es con el maquillaje City Makeup tenemos correctores correctores y un maquillaje de cobertura total, que también te cuida tu piel. Pero eso lo voy a subir en otro videito Así que por hoy terminamos. Dale like a mi página, por favor, de Magali Velázquez, sembradora de sueños. Dale like y comparte este video si tú conoces a alguien que tenga vitiligo o tenga manchas en la piel. Porque dentro de estos videos voy a subir uno de cómo cubrir esas partes del cuerpo, un maquillaje citimico, además de que te voy a compartir algunas recetas que tengo, que yo estoy tomando, porque estas manchitas eran manchotas, entonces ya fueron bajando, ¿sale? Y te lo voy a compartir en un video posterior, dale like a mi video, sígueme, sigue mi página de YouTube y también en Facebook como Magali Velázquez Sembradora de Sueños. Un besote, adiós.